Esto es lo que yo haría si tuviese que cuidar mi piel desde cero. Hola, soy Katy de Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética. Durante 7 días te voy a enseñar cómo cuidar tu piel desde cero. Bienvenidos ¡Oh! al día 4, el secreto de la eterna juventud: los antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que retrasan el envejecimiento de la piel causado por radiación solar, estrés, mala alimentación, entre otros factores. Son popularmente conocidos como la vitamina C, niacinamida, Demae, resveratrol, etc. Si la piel sensible, grasa o con rosácea, la niacinamida va a ser tu mejor amiga. Por el contrario, si tienes signos de edad o manchas, la vitamina C es la reina en estos casos. Por cierto, un dato, no tienes que mezclar las ni jugar al laboratorio con tu rostro. Recuerda que menos es más. Con una será suficiente para poder absorber todo este potencial. Se usan preferiblemente por las mañanas, según el formato que vimos en el día 2 de las texturas, y siempre acompañada de la protección solar renovada durante el día. Vuelve mañana para el día 5 Vamos a ver cómo transformar tu piel.